Sí, los dos juegan muy bien. Ah, cambió ¿Ya ahí, mira vos. Bol... Mira, cambió. Parece, me, parece, me parece que, que no le tiene fe a, a Asuka Kazama. Sí, iba ganando, raro. Vale. Sí. Okay. Esperemos que no el juego, porque está medio paquito, le, le tengo poca confianza hoy al juego. estos también le paso a al en disco boludo A ver qué comentarios pueden aportar a la pelea En el punish... ¡Uh! el panic move boludo Panic move ahí para, para esquivar Back one no falla eh. no. Nunca va a fallar así bueno el bueno setup de espalda le está metiendo. Pobre carne, mm, castiga muy bien. Che, es muy bueno el Wastanding 4 de, de, de Ling. Es muy bueno, sí, sí. Es, no, es, no. Muy, es muy fuerte ese Wastanding sí. 4. Bueno, solamente castiga ese castigo creo que de 11 o de 12, sino que te hace knockdown. Sí, sí, de 11. Creo que la única que tiene... Ah, tiene Leo también así, Ling. Sí. El de Leo todavía mejor Si, sí, el de Leo está re zarpado ¿no? el, el, el, que, el que te hace patada y después sí, sí, el Es Es re, es re fuerte, si sí. eh, sí, Mono, el... tirada Es el único bicho del juego que tiene Daiki y corte con un lado <risa> Hay que saltar y hacer media U para atrás en el aire A ver... No... No, no, no, no funciona más eso ya, ya se sabe la. Ya sabe la, que viene la tercera, no funciona más. 9, 9, 9 a 5, está esto. Si, sí, 9 a 5.